Señores, hemos tenido una cartelera de, de entrevistas sumamente importante, muy buena entre Coyote, Andrés Parra, y hoy me, me, la persona me preguntaban ¿qué tú vas a hacer después de Andrés Parra, el actor de Pablo Escobar? ¿A quién tú vas a entrevistar? Y yo dije, al más duro, él... Durísimo de Puerto Rico, ¿cómo estás, Mikey? Durísimo, que está, que está <ríe> hermano mío, ya usted, familia, gracias por la invitación. No, no, no, y gracias a ti, a Richie, y tu equipo de trabajo por, por abrirnos las puertas y más tú, que sé que tienes muchas entrevistas, muchos compromisos y pudimos sacar este, este poquito que nos quedaban para poder hacerte la entrevista. Claro que sí, aquí estoy todas las veces que necesiten. Ustedes saben que llaman a Richie, llaman a mi equipo, al que sea. Y estamos, estamos siempre presentes. No, no, no, nítido, nítido, nítido. Eh, Mikey, vi una publicación tuya que tú eras profesor. Uh -huh. Y entonces, ¿cómo es que un profesor llega a hacer un comunicado del de, de género urbano? No estudié comunicaciones. Yo creo que hay algo nato. Yo estudié para ser eh, profesor de educación física. Eh, me gradué de la Universidad Inter Interamericana desde Puerto Rico. este, Mi bachillerato. este, Y yo creo que esto de las comunicaciones lo fui desarrollando con, lo, con los niños, con los chamaquitos míos, con los estudiantes. O sea, ¿Lo, lo que... eso? Con Ellos regañando a los chamaquitos, que si den 10 vueltas a la cancha, vamos a hacer los aeróbicos, Yo creo que yo creo que esa fue, esa fue mi escuela en términos de, de, de comunicaciones. Estar todos los días con los chavajitos míos en la cancha regañándolos. <risa> <risa> Mike, ¿y, ¿y tú soñabas, al menos decir? Yo, yo, ve, yo veía, por ejemplo, bueno, yo cuando era niño, me acuerdo que yo veía algo que se llamaba eh, el reto semanal, cuando llevaban Yesina y esa gente decía, bueno, yo quiero hacer eso. ¿Qué tú soñas? ¿Tú tienes a ver eso o algo así? No, mira, yo te voy a decir algo. Son pocas las veces que yo he hablado de esto. ¿Quién llegó ahí? ¿Quién está ahí? Dame un segundo. Tranquilo, tranquilo. Mira, este, yo te voy a decir algo, mira. Es más, yo te voy a enseñar algo. Yo te voy a enseñar algo aquí. Dale, dale, parte. dale. Checate esto, checate esto. Dale, dale, en dale. 4 en el 2004 ya yo tenía un sueño de ser cantante, yo era un dúo. Y en el 2004, eres un Sí, ojo, mira, escucha bien. But, DJ but... Wilson, que todo el mundo sabe quién es, una de las leyendas, uh -huh. ¿verdad? Pero, me dio la oportunidad para que mi dúo y yo, ¿verdad? el que cantaba conmigo y yo, saliéramos en el disco icónico Flow La Discoteca. O sea, tú saliste en Flow La Discoteca. El track 21, se llama anoche el tema, track 21. Éramos Mikey y Tone. Entonces, este, mira, te voy a enseñar algo, mira, te voy a enseñar algo. Dale, dale, dale, dale, dale. era esto. oh, oh, oh, oh, oh. oh. No, no, no, no, no, no. Eso es icónico. Ese, Es uno de los discos más icónicos flow de la discoteca, eh, Mikey. Pues mira, ¿tú sabes qué? Que ese disco, ese disco, pues tú sabes que en ese disco sale Héctor, de Fadel Divino, sale Tempo, We, eh, Zion, Lennox, y B. Queen. Pues nosotros tuvimos la oportunidad, la, la oportunidad de salir en ese disco, que ese disco vendió 150 mil copias fue un disco icónico, y de ahí empieza mi carrera artística. Este... Y entonces, del 2004 que salió ese disco hasta el 2015, este, toda esa experiencia que yo adquirí en el género para hacerte el cuento largo corto, en los espectáculos, manejando artistas, sí, eh, sí, sí, animando sí, sí, muchos Maggi. shows... Ok, ok Maggie, pero cuéntame qué pasó con el dúo, porque tú no puedes dejar al público... Y que no, quedó ahí, tienes que decirnos qué pasó con el dúo. Nosotros somos del área oeste de Puerto Rico, que son dos horas y media de la capital, que es donde realmente está la vaina. La búsqueda la, la, la, la se mueve aquí en la capital. Okay. Nosotros, nosotros éramos de tan lejos que el dúo, el dúo mío y yo, no está, yo estaba dando el 100%, él no estaba dando el 100%, o al revés, a lo mejor yo no estaba dando el 100%, y él sí estaba dando el 100%, pero llegó un momento en que, en que dijimos: o damos el 100% los dos, o esto no va para ningún lado. Fuimos a República Dominicana. Dominicana, hicimos este promoción sí, con, Francesca, con Francesca la pionera fuimos yo empecé a viajar por, por también animando conceptos. ¿tú eras el que entonaba o el que rapeaba? Sí, pues el, que rap que un dúo, el que rapeaba el, sí, porque, sí, sí, porque los dúos siempre rapea uno y canta otro y que, pues yo era el que rapeaba eh, después de eso seguimos colaborando con artistas pero realmente Gordo no funcionó no funcionó, para que un dúo funcione los dos tienen que dar el 100% no funcionó pero yo cogí toda esa experiencia que fui adquiriendo por el camino, yo seguí, él no, él, él no continuó, ¿verdad? después de ser cantante, él se, se, se mantuvo con su familia, obviamente, criando a sus niños. Yo no tuve niños, yo no me casé, yo simplemente le metí a la música hasta que se me dio, este, y, este, y todo, se, dio. se me dio con mucho respeto, gracias a Dios, este, J. Balvin, Nicky Jam es mi padrino, mi, Nicky ya me dio esta cadena, mira, Nicky ya me regaló esta cadena que tengo aquí. Mikey, tú, tú no sales con esa cadena para no te pase lo que le pasó a Luyan sí, <risa> en esta entrevista oh, oh, oh. estuve en un sitio seguro ahora mismo estoy, estoy... esto es es tu ahí, primer negro, el del mundo tú sabes qué mira que te... cómo son las cosas de Dios de donde yo estoy haciendo la entrevista contigo es del mismo lugar que yo grabé para el disco que la discoteca, yo estoy en los estudios de Flow Music Ok, ok. un saludo para Nelson, mi respeto, ojalá un día poder conocerlo y entrevistarlo, porque Nelson es el que le dio el no, el que le dio el, el genio reggaetón a esto. Y este, tiene mi respeto. Este dijo, esto se va a llamar Reggaetón. Exactamente. Entonces, aquí tengo, aquí tengo mi, mi, mi, estudio de, de podcast, aquí está mi, aquí está mi sede, aquí está sí. mi oficina, aquí está mi manejo, aquí está todo. Entonces, ¿tu primera experiencia con los medios de comunicación? Tu primera experiencia, tú dijiste, bueno, voy a ver si puedo hacer esto. Tu primera experiencia. Yo, bueno, del trap, cuando el trap comenzó en Puerto Rico, el movimiento de trap latino, que fue con Almighty, Anuel, eh, Brian Myers, Anonymous, Noriel, eh, Larry Ower, Braithiago, cuando esa cepa comenzó en Puerto Rico a pegarse, yo empecé a ir a todos los espectáculos donde ellos se presentaban. Eh, yo empecé a cubrir todas esas tarimas en todos los residenciales públicos, en todas las fiestas patronales en todos los shows privados yo llegaba con mi micrófono, que era el celular y bueno, gente estoy aquí con Brian Myers una nueva promesa y Anonymous, que era como el papá de todos ellos me lo fue presentando yo fui, yo fui como que este, este reportero que fue cubriendo todas esa, esas actividades que esa nueva cepa de Trap Latino estaban, estaban cantando o sea, y exacto, que tú fuiste el primer reportero que le dio cámara a esos nuevos talentos en ese momento. Exactamente. Cámara. Habían, habían reporteros, pero eran más audio, verdad? Tenían sus podcasts y cositas, pero audio. Entonces uh -huh. yo llegué físicamente, físicamente. Sí. Empecé a decirle a todo el público. Estas son están van a ser las nuevas estrellas. La primera entrevista de Brian Myers fue conmigo. Una de las primeras entrevistas de Tiago, Anonymous. Toda esa cepa, Noriel. Y ahí fue que comenzó Mikey Backstage. Wow, Mikey, es impresionante. Mikey, en el momento que tú comienzas a hacer esa entrevista, yo me acuerdo de muchas de esas entrevistas, estaban en un canal que no era el tuyo, ¿sabes? Sí. Era para otro medio. ¿Qué pasó? Porque hay de esas entrevistas que yo todavía las sigo buscando. Por ejemplo, hay una de Nelson, que yo estoy loco, que no sé cómo no aparece, donde Nelson dice como que el tempo... Que Tempo, que él buscaba Tempo porque era el que más le, le generaba dinero, me acuerdo como ahora. Y he buscado esa entrevista y ¿qué pasaron con todas esas entrevistas y esos trabajos tan históricos que tú hiciste? Me dan ganas de llorar, me da mucha nostalgia cuando pienso en eso. La primera, oye, antes de salir la serie de Nicky Jam en Netflix, del uh -huh. ganador, estuve en Colombia en casa de Nicky y yo fui el primero que documentó la historia completa de Nicky. Y wow. esa entrevista tampoco se encuentra. Eh, lo que pasa es que todo ese contenido de entrevistas no era para mi canal era para Ajá. otro medio, ¿verdad? Eh, que fue el, el canal que, con el que yo arranqué, este, que cuando, te dio la oportunidad, que te la primera sí, oportunidad. Sí, cuando yo me separo del medio, ¿verdad? Eh, de rapetón, pues, mano, nos separamos, yo yo fui me fui por mi camino, él siguió su camino, pero todo ese contenido pues le pertenecía a ese medio. Ay. Me pertenecía a mí, este, y pues obviamente cada cual toma sus decisiones con el, con el contenido, porque si el contenido es mío, pues yo tengo el derecho a decir si, si está o no está. No, Entiendo. no, por ejemplo, el contenido de ahora que estamos haciendo del canal de Telenor, o sea, no es mío, o sea, esto es del canal de Telenor, del canal. o sea, Entiendo. yo hago la entrevista, pero esto es de Telenor, Entiendo. Yo tengo todas las entrevistas, yo las tengo, pero pues obviamente respetando, ¿verdad? Este, ese no, negocio no. Respetando ese negocio que se hizo, pues yo no, yo nunca he subido ningún contenido que tenga que ver con, con toda esa trayectoria mía. Tan pronto nosotros nos dividimos, pues todo ese otro contenido que se empezó a, a, a realizar, pues entonces ya me toca a mí. Yo sí ya puedo hacer con ese contenido lo que yo quiera. Eh, Mikey, aquí tenemos a Santiago Matías, eh, tenemos a Luini, o sea... Y vemos que existen medios como tú, como Rapetón, que empezaron a darle eh, una voz de opinión. Eso es lo que digo. Por ejemplo, antes no estaba en Puerto Rico una voz de opinión. Antes estaba Coyote y ponían la música. Aquí sí, en República Dominicana, el que empezó el lápiz, está Santiago Matías y todo ese grupo que ha dado opinión. ¿Qué es lo difícil de a veces dar una opinión en el género? Porque a veces no todas las opiniones le, le caen bien a las personas sumamente difícil es demasiado difícil es demasiado difícil pero gracias a dios mano yo creo que es una bendición que la confianza que yo tengo con los artistas por darte un ejemplo me pasó ayer este el dominio montó una guerra con arcángel y yo tuve una entrevista exclusiva con el dominio so que arcángel se pudo haber molestado conmigo ok pero la experiencia me ha enseñado a nunca, a cuándo debo opinar y cuándo no debo opinar. Está bien que haga la entrevista, pero no le puedo dar la razón a Dominio. Cuando haga la entrevista al cárcel, no le puedo dar la razón al cáncer Tengo que mantenerme neutral como medio. Y, y, y eso me lo ha enseñado la experiencia. Yo hablé con el cárcel esta mañana, obviamente a, en privado, y, y la relación súper bien, como siempre, es en mi hermano, y como siempre. O sea, que ellos entienden ya, tanto como J Balvin, Nicky, ¿Cuál es mi trabajo? Y saben que cuando yo realizo mi trabajo Lo hago con mucho respeto Y, y con mucho profesionalismo Si yo tengo que decir que el tema no me gustó Pues yo digo, bueno, hablando claro Que porque a mí no me guste full No significa que el tema no es bueno Porque el arte, okay. siempre he dicho que es relativo es Lo que relativo. Me gusta, a mí lo que, me gusta el, a mí lo que me gusta a mí el Aquí hay una persona que está con Santiago Matías Que se llama Alberto Vargas Que dice, no existe mala música No existe porquería de música Existen gustos musicales por eso es que la persona dice, no, esa canción no sirve. No, no, no. Existen gustos musicales diferentes. Sí, definitivamente. Y eso fue otra guerra, que me, otra guerra, otro lío, otro, otra polémica que me explotó hace como tres semanas atrás. Por yo decir eso, por lo de Faraón Love Shady, que yo tuve una entrevista con otro colega en Puerto Rico, yo dije que puede que... Pues, que, ¿Tiene, que ta el tiene talento. Tiene talento, Faraón no, no Shady. Tiene, no tiene un talentazo. Creo que el talento es bien diminuto, pero ese talento diminuto se puede convertir en un gran talentazo con disciplina y con y con esfuerzo. Yo, okay. yo prefiero manejar un artista que tenga poco talento, pero bien disciplinado que manejar un artista bien talentoso indisciplinado. Por eso por un ejemplo. Sí, exacto. Te por un ejemplo. Alfa, Alfa dice que él tiene más disciplina que talento hablando claro que es de tu país era, claro, era claro. mi hermano que mañana se supone que tengo una entrevista con él cuando el alfa empezó habla claro la real te voy a hablar claro coche de bomba sí. la primera canción de alfa ustedes pensaban del alfa no al principio lo que pasa es que al principio el dembow era marginado sabes aquí el dembow al principio era marginado era lo era aquí lo que estaba era el rap el dembow era algo muy rítmico que no tenía cabida en ser un género. Y estaban alfa, estaba Secreto, estaban los Pepe Y aquí no se consideraba un género el dembow. Era como algo que lo hacían en los barrios, pero que decían, no, eso no va a pasar de ahí. Y lo tenían como uno loquito. Habían había exponentes que después cambiaron. Por ejemplo, Lápiz Consciente decía, no al dembow. En temas que tú puedes escuchar viejo de ese momento, Lápiz decía, dile no al dembow. Porque ellos entendían que la música de dembow comparada con la de rap era una basura. Entonces el alfa era de ese grupo de personas donde comenzó a cantar y fue su, ellos fueron subestimados. Todos fueron subestimados. Todos los exponentes de hoy que están eh, eh, siendo fortuna a través del dembow y que el dembow lleva el alfa, fueron subestimados porque era un, un, un ritmo que era de barrio. O sea, de los barrios muy, muy, muy, muy adentro de la capital, muy, muy, muy adentro. Y el mismo Alfa que al principio pegó con Che Bomba, con Chelo Chá uh -huh. luego pegó algunos temas, pero nadie imaginó, nadie imaginó. Todo el mundo te podía, te podía preguntar, Joa, Lápiz, eh, te podía preguntar por Secreto, por Don Miguelo, pero nadie pensó en su mente en ese momento que el Alfa iba a ser el líder en ese eh, en, en el género de Wembo y lo llevó, llevó ¿Y por qué no pensaban que iba a ser un líder? ¿Por qué? Porque el, la música de bow no era tan, no todavía no la considera un género, ¿me entiendes? Era algo de calle. Me explicaste, eso, me explicaste eso. Pero, pero él tenía, lo escuchaban con talento, lo escuchaban talentoso dentro de esa área desde el La verdad, si te digo que es... Si te digo que sí al principio, te mentiría. Porque al principio, ellos le de, eh, decían que la gente de dembow no tenían talento porque repetían mucho la palabra. Decían, ah, pues este no tiene contenido. Eh, este no tiene contenido porque repiten repite mucho la palabra. Pepe, pepe. Exacto. El Denbow era así. El dembow ha sido así. Es que se repite mucho eh, las frases y eso. Y decían, no, no, no, eso no tiene talento. Eso no, eso es algo que tiene el dembow, que tiene ritmo y eso. Te, si te digo que sí, te estaría mintiendo. Pues a eso me refiero. A esa misma explicación que tú acabas de dar. que Aunque tenga un poquito de talento, realmente uh -huh. este, no sabemos lo que pueda salir de ahí. Por eso no podemos subestimar a ningún cantante, a ningún artista. Mira el Alfa como se convirtió que en el... Por ponerlo así, en el Dari de la República Dominicana. Sí, sí, es un líder. Pero tú también hablaste... Con, vi ese programa donde hablaron de, del talento y, y, y sobre eso. ¿Tú no crees que tal vez... Eh, que el comunicador que hizo esa pregunta se refería al estereotipo que existe hoy porque a veces hacen comparativas con los estereotipos de música que existen hoy ¿me entiendes? eso es como la balada, hay una balada de una forma pero cuando tú pones un ejemplo de Luis Miguel, de Chayanne y todo eso dicen, ah no, esta es la balada que va, ¿tú crees que sea por eso? mira, lo que yo lo que yo pienso que es por la era en la que estamos que no todo el mundo lo ha entendido como tú dijiste ahorita, ahora mismo. Hace cinco años atrás no nos íbamos a imaginar que los influencers, bloggers y youtubers iban a casi casi o ya somos más importantes que, el, que muchos de los medios que llevan años en países dominando y jamás nadie se imaginó eso. O sea, está la era digital y la era industrial. La era digital era, era la de nuestros padres, la que nosotros nos criamos viendo. Pero esta era digital es completamente diferente y y Hizo cambios dentro de la industria musical. Ahora mismo, yo entiendo yo, en mi opinión, claro, para claro. la época de Héctor del Fadel, eh, eh, el, el, el consumidor se deja llevar por la lírica, por la rima, por el punchline, por el delivery, por el flow, eh, por la vestimenta, por la pinta, ya entre Héctor, le más pero ahora es mucho más que eso. Ahora, okay. además del talento, eh, los chamaquitos, los millennials, los que están consumiendo música todo el día se fijan en el personaje, en el que si tiene el pelo pintado, que yo tengo que imitar de él, qué cadena me puedo poner de él, qué gorra me puedo poner de él, qué pantalla, en la nariz, eh, qué tatuaje me puedo hacer. Eso que ya la cultura ha ido evolucionando y se ha ido adaptando a lo que es la era digital. Por eso es que ahora que yo no estoy de acuerdo, pero es así. y Si estás en el negocio, tienes que entenderlo. Es que. Por encima del talento vocal, hay un talento de entretenimiento que tu, que tu música tiene que tener para que pueda llegarle al oído de los consumidores nuevos que van a estar siguiéndote hasta que tengan 50 años. O sea, tú como artista tienes que, que bus buscar que ese consumidor de 15 años se enamore claro. de ti para que te siga 30 años más, ¿me entiendes? sí Que, que esa es la clave, porque eh, es cierto lo que dijo Molusco. porque Por ejemplo, aquí en República Dominicana se, se arman muchos fenómenos de redes sociales. Por ejemplo, hace poco Cherry que grabó con Osuna. Ya Cherry, ya hoy, ya Cherry ya no eh, es pasajero en cierto modo. Y muchos artistas que al principio explotan, pero eso va a depender de ellos. Sí, pero por darte un ejemplo, Bad Bunny es un ejemplo claro de lo que yo estoy explicando. Que además del super mega talento vocal que tiene. Lo complemento con lo, lo complemento con un personaje, el, el, el, yo el, el, el, el, la pantalla, la nariz, el delivery. Como viste, se pintó la uña. La, un los concepto. Tiene un concepto. O sea, yo concepto? digo que ahora los artistas tienen que tener un concepto de personaje. Si no lo tienen, no es que no van a pegar. Ojo, ojo. No es que no lo no van a pegar. Pero yo entiendo que en esta era digital es más difícil hacerlo sin un concepto. Por darte un ejemplo, los, los liricistas. Tú sabes ah. los liricistas que hay. El, el Kaiser de, de Chile, el Apache de, de, de allá, del otro. Papi, son muchos lyricistas que cuando tú lo escuchas, dices, ah, yo, no, esto es otro nivel. Pero todavía no han captado, no han dado vuelta a los personajes. El concepto. El concepto. Eso claro. es lo que en la era digital te va a dar el éxito. No. Es la combinación de ambas cosas. Eso es lo, lo que opino. Mikey, tú eres una persona que te he visto. Veo tus tu publicaciones, que promueves mucho la paz. Sí. O sea, la unión en el género. Te veo mucho y, y eso es muy bueno, porque lo que tú le, tú quieres que la persona y que el fanático vea que no es matarse todo solamente, sino estar unidos. Entonces, estas uniones, como por ejemplo, entrevistarte a Dominio, ¿qué tú opinas de cuando dominio, Anuel? O sea, ¿Qué tú opinas de estas uniones que hay en el género? Bueno, que tú dices como lo que ocurrió a an, o ayer, que a, a, a Exacto. A y que, y que pueda existir más lo voy a aplicar en Puerto Rico con todo el respeto que el, que el mercado dominicano se merece, que yo soy consumidor del dembow, yo soy consumidor pero los dominicanos todavía no han entendido lo que los puertorriqueños ya entendieron y es el negocio creo que creo que si estás en el negocio tienes que echar a un lado el ego, tienes que echar a un lado el el, el, el, el, el el trancarte cuando hay situaciones y problemas, va, pues fíjate, que se, que fíjate de eso. Creo, mira, Puerto Rico lo, lo más que ha dado éxito son los juntes, las colaboraciones. En Puerto Rico va a haber temas de seis, siete artistas juntos, algo que en Dominicana no se ve, que yo estoy loco bueno. por ver a los artistas claro. dominicanos juntos, temas juntos. Sería brutal, no sé si sería la... Ahí. No sé si es la pandemia, pero últimamente vienen temas muy duros entre como las colaboraciones que lo vamos a ver entre Amenaz y Rochi. Y, y vienen bien? temas, ¿no? bien, a vienen ver, temas. Qué Pero qué bueno, amén. Tú me estás dando una gran noticia. Realmente, eso es lo que, lo que el mercado dominicano tiene que hacer: unirse. Porque aquí los puertorriqueños, por darte un ejemplo, por darte un ejemplo, Jay Cortés tiene guerra con Brian Myers. Ahora mismo, obviamente, no pueden hacer una canción porque no, no han arreglado, pero cuando las la aguas comienzan a bajar que las aguas comienzan ya a bajar papi ellos entienden y si salen en un tema juntos y les toca hacer un video ellos van al video, no se hablan en todo el video, pero cuando la cámara empieza a grabar ellos parecen que son los mejores amigos cuando las cámaras se apagan cada cual coge para el camerino que le toca respetan al dueño del tema y cuando se acaba la grabación cada cual sigue su camino porque entendieron que esto es un negocio y que ninguno se quiere quedar fuera de esa pieza musical o sea, claro, ellos claro, claro lo que pasó por el negocio y creo que, que, que, que muchos artistas dominicanos tienen que entender eso, puede haber problemas puede haber polémica, puede haber algún tipo de situación, pero realmente por la música, por grabar ese video icónico que se va a grabar, tienes que dejar a un lado todo eso, trabajar porque es parte de tu trabajo y después papi si no le quiere hablar pues no le habla, pero cumpliste con tu deber Exacto así como hablamos de la unión, ahora vamos a hablar de la tiradera has okay. hecho análisis de tiradera y te ha afectado por ejemplo, como J. Cortés te afectó de una forma, pero tú no hiciste un comentario contra él. ¿Cómo tú manejas eso entonces? Conozco a J. Cortés como si lo hubiese parido. Este, <risa> me duele el, que me haya, el que me haya dejado de seguir y yo lo dejé de seguir también. Pero realmente eso que él hizo me duele. Y lo digo aquí públicamente porque la relación de J. Cortés y yo era súper saludable super durísima y yo estoy con él desde que arrancó apoyándolo igualmente él a, a mi plataforma. Pero él entendió que ese día que él le tiró a Brian Myers, yo ese día empecé a lanzar mucho contenido de tiradera en mi, en mi canal. Que si la tiradera de Cosculluela, que si la de Héctor Elfade, que si la de Don Omar, que si la otra. Y él entendió que yo dije que, que la tiradera de él era una porquería, que mejor la gente viera esas tiraderas icónicas de todas esas leyendas. Él entendió eso. Que yo, vale. que yo tiré todo ese contenido como diciéndole a ah, papi, la tuya una porquería, escúchate esta. Y claro. nunca me preguntó, me dijo, Mike, que la que hay? ¿Esto es lo que tú quieres decir? Y entonces él pensó que yo estaba mordido por alguna razón, pero yo como influencer en mi trabajo, por darte un ejemplo. Papi, hay una guerra encendida de, de alcán con el dominio, pues yo, yo empiezo a tirar, tirar hasta el cángel, tirar hasta el cángel, tirar hasta el cángel, porque es lo que está pasando, ¿me entiendes? Claro. No, él, no, no, lo entendió sí. él no lo entendió y él ente... lo que sí entendió era que yo estaba tío y toda esa vuelta. Pero algún día algún día van a poder arreglar ese inconveniente. Sí, en estos días vino mi poca sigue, sí, sigue sí, que una persona la mano derecha de él y sí sabe y hemos hablado yo, yo entiendo que sí que en algún momento nos sentamos y hablamos y ya se acabó. Pero sí, mano, sí, trae trae diferentes situaciones como esta que me pasó con Jay Cortés. ¿No te eh, ha pasado con, otro, con otros artistas que tú das una opinión y lo malentiendan? Sí, con Pucho. Con, con Pucho. Pucho. Un día yo dije que, que una canción de Pucho y de la gueto, Pucho tiró lineal. tiró lineal, no, no, no. o sea, Ahí todo el tiempo. El waving todo el tiempo. Y entonces él me llamó, mira, ver, pero que tú vas a estar diciendo? Hacho, que mi flow es lineal, porque eres loco. Y yo, bueno, Pucho es mi opinión, esa es mi opinión. O sea, obviamente Pucho es mi, mi brother, o ese es mi hermano. Este, por vale, eso fue yeah. que me pasó, me pasó cuando yo empecé a marcar ese concepto de opinar, pasaron muchas situaciones que estaría contándote mucho rato muchas situaciones, pero después los artistas entendieron y dijeron, pero ¿qué ese es su trabajo opinar claro, de claro. la música el mío es cantar, el de él es opinar es un, es, es un periodista de la música es un periodista de la música eh, Mikey, tu experiencia en la radio tienes un programa de radio que vi que tiene un buen rating cómo tú tienes al público tan o sea, tú lo tienes cerca en las redes pero también lo tiene cerca en un programa de radio. ¿Cómo tú lo, cómo tú lo ves comparado con las redes con las redes sociales? Eh, en mi opinión sincera o te miento. No, no, dime la verdad. dime Durísimo, tiene que darme la <risas> Yo creo que la radio es un complemento a tu plataforma. Yo creo que en la era digital, yo creo que en la era digital, el, el, el, si te toca escoger ¿A qué te quieres dedicar? Si a mí me toca escoger, ponle que yo soy Michael. Soy Michael. Y tú me dices, papi, voy a darte una plataforma para que tú te desarrolles. Te voy a poner las redes sociales y te voy a poner la radio. En el backstage, escoge las redes sociales. Porque yo mi nombre lo tengo por mis redes sociales, no lo tengo por la radio. Ahora, si la radio es un complemento a las redes sociales. Si siempre es que en el triángulo, pues hace falta la radio. Pero creo que los competidores nuevos... Se levantan escuchando Spotify, se, acuer se acuestan escuchando YouTube. este Son bien pocas las veces que los consumidores nuevos, los millennials, ponen la radio y, y, y, y consumen. Pero sí hay un público que todavía pone la radio y consume la radio. Para bueno, tú coger, bueno. pues sí necesitas la radio para complementar toda tu plataforma. Mikey... Eh... Tú dices, y he entendido tu filosofía, te lo digo porque aquí es muy celoso con eso. O sea, es más celoso de cómo son ustedes los boricuas, aquí es peor. Tú puedes hablar con Santiago Matías y te lo puedes decir, o con DJ Topo. Ajá. Que los que trabajamos, por ejemplo, yo trabajo eh, para urbanos, pero para un público joven. Pero lo que los muchachos que trabajan allá en la capital, que trabajan para los urbanos, y siempre dicen... Eh, hay veces que los que trabajan para otro tipo de público se quieren como beneficiar de eso. Lo dijiste tú, o sea, tú lo dijiste en sentido de, de los programas que no son urbanos, especialmente urbanos. Y qué casualidad, porque en República Dominicana es sumamente peor. DJ Topo te acaba, o sea, yo, yo sé que tú has visto a DJ Topo, DJ Topo te lo dice, o sea, DJ Topo te dice: vuelve, eh, los programas de nosotros son esto, esto y esto, y ellos se dividen. Y vi que tú tuviste ese mismo comentario allá en Puerto Rico. ¿Usted también lo está, está sintiendo como nosotros? Bueno, Puerto Rico es siempre el 35. Realmente esto es toda una isla. Aquí nos conocemos eh, la mayoría. Los, los que estamos en lo que es, nos conocemos. Y hay guerras internas que obviamente nadie, nadie conoce. Eh, pero nosotros entendimos que cuando nos vemos, nos besamos, nos abrazamos, nos apoyamos. Pero realmente ocurren muchas situaciones, muchas cosas que, que, que nunca el público se entera. Eh, lo, que a mí sí me, a lo que a mí sí me molesta, y te soy bien sincero, bien sincero, pero bien sincero, bien sincero. Es que el, el género urbano no tiene reglas, no tiene reglas es a la real. Pero, pero sí hay reglas de ética como persona. Okay. Si yo voy a la salsa y yo sé, eh, yo puedo hacer la salsa lo que me da la gana, pero... Pero si hay un movimiento de personas y están realizando las cosas en cooperativismo, pues papi, yo tengo que ir y, y trabajar en cooperativismo, trabajar para beneficiar ese género. Eh, entonces, pues hay comunicadores aquí en Puerto Rico, que por eso fue mi roce con Molusco, que el método que ellos llevan haciendo en Radio Nacional desde los tiempos de, de mi mamá, son métodos que siempre funcionaron en la Radio Nacional. Por Muy eso bien. la y muchos, muchos programas de chisme y polémica tienen tanto éxito porque es lo más que le gusta a la gente, pero no necesariamente le conviene a un movimiento y a una cultura. En nuestro género, nosotros protegemos lo, los medios que nos conocemos, que somos 100% urbanos, protegemos al movimiento, protegemos la cultura, protegemos a nuestros artistas, porque si esos artistas se nos caen, nosotros nos quedamos sin comer, que nosotros tenemos que proteger a nuestros artistas, pero cuando llega otro medio, a crear polémica, a crear bochinche y a crear eh, situaciones que lo benefician a él como medio, no al artista, pues ahí fue que yo levanté mi mano y, y, y tuve ese encontronazo con Molusco y le dije, papi, pero es que está bien como tú dices, aquí no hay regla y el género no es de nadie, pero si tú traes el formato tuyo al género te va a buscar muchos problemas y yo te lo estoy anticipando, yo te estoy protegiendo claro. de, de, lo que te puede, de la candela que te puedes buscar. Y efectivamente se buscó una candela hace poco. O sea, se buscó sí, una sí. candela fea, fea. Obviamente yo no me meto en eso. o sea Yo no me meto en eso, ni opino en eso. Pero tú no crees que, Mikey, perdón que te interrumpa, tú no crees que porque tal vez us nos eh, ustedes lo del género, porque lo voy a decir ustedes, lo del género, pasaron muchos trabajos que hasta eran, eran rechazados, prohibidos y todo eso. O sea, que en un momento ustedes, ustedes no lo hacen también por eso. tal vez Papi, el género, gordo. Cuando empezó, era así, marginado, nos censuraron las casetas, eh, la gobernadora que teníamos nos, nos, nos, nos, le dijo al pueblo puertorriqueño este género ilegal, nos pusieron todo ilegal, so que Playero, DJ Negro, DJ Nelson, Elias de León, Manolo Guataúba, todas esas leyendas empezaron a traficar la música como si fuera droga en, en Puerto Rico, las cassettes en los residenciales públicos, eh, ah, ¿está ilegal? Pues lo vamos a traficar como si fuera droga. Y empezaron a ir a todos los residenciales, a todos los barrios, a la calle. Hasta que el gobierno no pudo hacer nada. Y entonces los, los, los puertorriqueños, como Alberto tal cogieron la música y la reformatearon. Tú sabes que tu cuerpo es mío, fui el hombre que te hizo mujer. O sea, cambiaron su letra. Salió un baby rasta. Eres mi nena, mi nena, mi nena la que yo quiero. O sea, cambiaron el formato para decirle a la gobernadora y a los políticos ah, pues no hay problema, ustedes no están censurando pues nosotros vamos a cambiar la letra vamos a seguir un poco explícitos, pero vamos a cambiar la letra entonces, Bien. cuando tú conoces la historia de, de, de este género cuando conoces el yo, movimiento yo, vas yo arrancó el... Pike, que un... a arrancar te voy a ser sincero bueno, mi papá, eh, mi, mi tío, que es como mi papá, me trajo de Estados Unidos en un radio, me trajo, yo tenía Dinois, y él era escondido de mi mamá que yo lo escuchaba, porque sabes que eh, era fuerte porque le decían a uno, no, eso es música de delincuentes. Me decía a mi mamá, eso es música de delincuente, pero escondido de mi mamá que yo lo escuchaba. Mira, yo creo que tu mamá cada vez que oía esa casa de playero, que era un ay, eh, ay, cosito en la carretera y, y, y, y la música saliendo, eso era para ellos un super mega tabú, ay mexicano mexicano con esa, con esa frase y esa cosa, entonces mi mamá tenía que escucharlo escondido y tienes razón en lo que tú dices, el género pasó por un proceso muy imaginado muy imaginado, entonces como cuando, por lo menos yo conozco la historia, pues no me gusta, a mí pues, y repito, como le dije a Santiago la última vez que fui al show de él, creo que fue a final de este año, que fui, Santiago me secuestró, porque fue así, llegué a la República Dominicana y me secuestró y me llevó, este es mi hermano, y en el programa de él, que es de polémica y controversia él me dijo, eso está en YouTube yo respeto porque tú has sabido mantener tu postura en no vivir de la polémica sin embargo estás con nosotros que eh, somos pura polémica y yo sí. le dije, pues, a pesar de que no creo en lo que tú crees, te respeto te respeto tu medio, te respeto como ser humano y si tengo que ser tu familia tu sangre lo soy, una cosa no tiene nada que ver con la otra, sí. y, y creo que cuando tú, cuando tú entiendes eso pues papi, Y te respetan te respetan te respetan, se okay. respetan, y eso es lo que yo predico en mis redes sociales, Les respeto a las plataformas, a los artistas, a la música, al movimiento, entonces cuando alguien no lo hace, si sí me enfogo no igual pero claro, siempre perfecto. al final de la pelea te digo sabes que papi, al fin y al cabo te voy a respetar y respeto tu opinión y respeto lo que tú lo que tú quieras hacer, porque al fin y al cabo los problemas te los buscas tú, no me los busco yo, yo cumplo en decirte lo que yo entiendo que, que puede pasar, pero como que ya te quiero, o sea, como que ya te quiero <risa> y a mí me gustó el consejo que te dio, o sea eh. Eh, a mí me encantó el consejo que Bolusco te dio sobre de que tú, tú mismo tienes, tienes que dar y, y creo que todos ustedes se la han dado ustedes mismos pero con el trabajo ustedes mismos se la han dado, tú te la has dado con el trabajo, o sea, tú mismo te la has dado demostrando con hechos Sí, sí, creo que esa es la mejor forma de, de, de, de, de demostrar y dártela con el trabajo, no diciendo este fanfarroneando con lo que tú has hecho sino que demostrándolo, demostrándolo creo que la gente no es ciega Tú lo sabes, ah, no sé. estás bien. haciendo república dominicana. La gente no, sigue es que la gente sabe que tú estás haciendo un trabajo increíble. Y papi, la así? gente está apoyar. Cuando tú salgas a la calle, y vayas a una panadería, tú te vas a dar cuenta cuando la gente te diga, papi, buen trabajo, el, el trabajo que estás haciendo es increíble. Que otras personas que salen a la calle, x personas, no estoy diciendo a alguien en específico, y no está haciendo un buen trabajo cuando sale, la gente lo mira mal, o va y no le dicen nada, no recibe esa, ese, ese cariño de la gente. Eso es algo que he aprendido de Ñengo Flow. Y en GoFlow tú <risa> el número sí. uno, pero papi, la gente lo quiere como el número uno. Es así. Ya para finalizar, que yo lo pregunté al coyote, me toca preguntártelo a ti. Papá ¿Cuáles tío? son cuáles son los dominicanos que en verdad, no me venga a disfrazar porque son tu, tus amigos ni nada de eso, Mike? Tienes que decirnos, para que la gente de aquí en República Dominicana sepa, cuáles son los número uno, o sea, los que más suenan allá, aparte del alfa, porque sabemos que el alfa es, suena allá. Bueno, para, para hablarte claro, cuando se pegó el tema baje sin, eh, baje sin trenza, okay, este, okay. Eh, Kiko y crazy, crazy. Kiko y crazy. se hizo un movimiento aquí, o sea, no un movimiento, pero se hizo dio candela, dio candela. Hablando claro, dio candela. Este, okay. obviamente, aparte del alfa, aquí respetan mucho a Mozart La Para, que yo sé que es un poquito más clásico, ¿verdad? Legendario. Mm -hmm. Este. Obviamente Don Miguelo, ahora en cuarentena, en Puerto Rico, por, por su, por su este, canal de, de Instagram y todo lo que estuvo haciendo. De mi tierra, eh, de mi tierra, San Francisco, de Pero Don Toma. Miguelo yo lo vengo siguiendo desde mucho tiempo, a mí me encanta Don Miguelo. Eh, está yo... enamorado, oh no, gusta como ver, yo. Don Miguelo tiene un respeto muy grande aquí, porque fue el primero que pegó un re, un, un, una música urbana, o sea, el que pegó de la música urbana el primero. O sea, el lápiz pegó un movimiento. Pero el Don Miguelo pegó una canción cuando los boricuas solamente escuchaban, o sea, imagínate tú, de, de la ciudad que somos nosotros, que no es la capital, un, un exponente dominicano que pega una canción que estaba casi a nivel de la gasolina, que fue la Colemotora. Y eso lo hizo Don Miguelo, eso no lo, le, no lo había hecho nadie. Colemotora, wow. Y eso no lo que había dicho nadie. Aparte Don Miguel, entonces dijimos Don Miguelo, ¿qué más? Falta, vamos a darle dos más. Don Miguelo, hablando claro, hablando claro, aquí le tienen mucho respeto a La Lapara, pero increíble, ah. una cosa ridícula. Este, a mi hermano La Eh, ¿quién más? Suena acá en Puerto Rico. Fu ah, amenazi. Hubo, hubo un tiempo que, que, que lo apoyaron mucho. De un tiempo sin sonar, pero hubo un tiempo que, que, que el apoyo estaban apoyando, y sí, sintió sí, bien el apoyo de Amenazi. Este, ¿quién más? A, me, se me queda uno, se me queda uno, se me queda uno además del Alfa. Este, Marví Mar lo quiere mucho también aquí. Marví, marbí marbí eh, me dio la exclusión cuando salió, dividió a los foques, me la dio. ¿Y como te dije? Yo nada más llamé a los foques. le dije, ¿Eh, ¿todo bien? No, no, no, es tu trabajo. Marví es muy, óyeme, creo que el, el artista más disciplinado que yo he conocido es marvin Oye, tremenda persona, tremenda sí. persona también, en lo personal durísimo, durísimo, durísimo. Ojo, este otro artista dominicano que está sonando en Puerto Rico. Chimbala. Chimbala, sí, se escucha chimbala. chimbala. Oye, mis barberos son dominicanos y yo <risa> estoy guerreando con ellos. ¿Tú no te acuerdas de no un problema que yo tuve con DJ, con DJ Topo? Ah, sí, sí, sí, por la, por, por, por, la, por el uso de, de consumo de, de marihuana. Mi mexicano <risa> fue que me metió en ese lío, porque me dijo, aquí, oye, venga acá, DJ Topo te salió con eso, porque tú no defiendas a los tuyos, porque tú no defiendas a John Cesar, y yo digo, oye, es una buena idea para crear una polémica bonita, y entonces ahí fue que empezó la polémica y, y esto fue un personaje Mikey, gracias, gracias a ti, a Richie por abrirnos las puertas, ¿Qué, qué momento esto no es más en una entrevista, esto es más un, un conversatorio con un experto en la música urbana como tú, lo eres tú de Puerto Rico, y sabes qué y para finalizar, también, estoy, o sea, también me siento orgulloso de tener a Richie in The House como parte de mi equipo de trabajo que todo el mundo sabe que es una, una leyenda en Puerto Rico cuando se sí, trata sí. de presentaciones él fue el primero que hizo una revista 100% de música urbana, In The House Magazine trabaja con mi equipo, con mi equipo de trabajo así que también este, este, me siento bien contento por tenerlo eh, eh, Gracias a ti, gracias Mikey de verdad esta fue una entrevista sumamente interesante la gente lo va a disfrutar muchísimo aquí estamos en elecciones porque estamos a tres días de las elecciones y le vamos a dar un contenido diferente para que se olviden de los políticos <risa> políticos! <ríe> para, el coronavirus, para ellos no hay coronavirus, ellos hacen, ellos hacen este, este surral su y su puesta y eso sí pueden hacerlo, pero cuando la gente va para la playa no quieren, <ríe> <ríe> Mikey. Mi gracias, ojalá eh, vernos pronto. Yo paso por Puerto Rico, tú vienes aquí, nos vemos a ti, a Richie. Mi respeto y mi cariño. Ustedes saben que estamos aquí en la zona de Cibao, para ustedes siempre. Un abrazo grande y gracias por la oportunidad. de Estar en, en su coro. Y aquí para lo que sea, durísimo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo. durísimo. durísimo. Que no que a ustedes es un charrísimo. <risa> Gracias, Mikey. Nos vemos. <risa>